¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal de Chaos Hell, Pero... Eh, pero ha venido alguien Hola, hola, hola, hola Que va a jugar conmigo mi padre Hola a todos, venga, vamos a probar Aunque... Yo en este juego... No es tan bueno. <risa> no es tan bueno, no es tan bueno decir una cosa. <risa> Pero bueno. Vamos. vamos a ir a este nivel, a canciones aterradora. Aterrador, aterrador. Esto es muy aterrador. Ah. Mucho. Bueno, empiezo o qué. Now, ah, estoy muy. Un momento, no estoy yo Ah, ah ahora sí oh. Hay que darle la cabeza de los patos Ahora hay que subir Dale eso, a la carta Vale Porque no puede subir los patos. Yo no sé ni dónde estoy Tú eres el azul ¿Ya? Pues sí <risa> Eh, bueno, ya que. ¿Eh? Ah, le tengo que dar al ojo de este. Toma. Oh. Vale, le he derrotado. Muy bien. Oh, oh. pues son tío, bananas. Tío, tío. El jugar se va a acabar, ahora os toca yo... ¡Ahora os toca llorar. Venga Sergio, vamos a darle caña Anda A ver si... <ríe> a ver cuánto duro yo ahora Porque antes no duró mucho la verdad Venga, vamos a ver. <ríe> Venga Sergio <ríe> Voy a durar. Tampoco como ¿Ya? siempre. ¿Ya? Sí, ya han muerto. no puede ser, a mí no me han tocado. Como siempre. Bueno, bueno. Si jugáramos a otro, pero este es muy. esta fácil. Es complicada, ¿eh? Que dice es muy fácil. Ya, ya. En tu casa que estoy haciendo cosas importantes ¡Eh! el señorito del grifo oh, a ver anda. el grifo. Este es un grifo ya pero lo Está llamo una, así una tuba bueno tampoco ha durado mucho más que yo eh venga vamos Ya me han dado. Oh, no, a mí. A mí me lo han dado dos veces. Uy, ¿dónde está? Ya ha muerto. Estaba ahí, pero ya ha muerto. Ay, Dios mío. No lo he durado ni nada. <risa> Arriba. Arriba, ¡Eh! ¡eh! Pero si. Ahora tú abajo. Será un troleón. ¡eh! No he podido, por qué? Ah, Pues vamos arriba. Pero al menos nos hemos salvado, ¿no? Nos, nos hemos salvado. Si <risa> yo no estoy bien. ¿eh? Te dices si sí estás ¿A dónde? Ahí, pero el, ya muerto En el cuarto, pero... <risa> Venga, ¡vamos! La verdad es que esto es muy largo ¿Muy largo? Sí Bastante ¡Vámonos! ¡Vámonos para las vacaciones de verano! ¡Aquí estamos! las vacaciones de verano de este nivel de canje. ¡eh! me ha quitado, eso es rosa vale, no me lo ha quitado ahora, ese es que hay que saltarse demasiado para poder dispararle ¿qué? ¿qué? Anda. Un besito dado. un besito. You're up. esto es desesperante esto es desesperante, esto no esto... hola no Sergio tengo todo no millones de años y voy a estar viviendo todo no todos los años. Oh. ¡Qué ¡Eh, para arriba también hay! Bien. Muy bien, Sergio. Este es el último. ¡Sí, este es el último! ¡Cuidado! Ya solo derrotarlo y entrar por ahí. Ah, en donde dice o, Hugo, donde pone la señal de Hugo es que va a salir eso. Ya, ya solo entrar ahí. Oh. ¡Ostras! ¡Uh! Oh. No, es que me he caído, pero tenía dos vidas, así uh, que ya lo he dejado. Muy bien, Tarco. Un poquito mejor que yo. <risa> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero falta de tiempo. Oh, no pasa nada, hombre, este es muy difícil.